Muy sensible, muy intenso, así soy. Por eso filtro cuidadosamente los acontecimientos de la vida en los que decido participar. Me acciono. Desde adentro, en vez de reaccionar a las influencias, a los condicionamientos externos, listo para brillar en sociedad, participando por mi propia voluntad. Tomo la dirección, la mantengo sin esfuerzo las manos firmes en el timón, flexible, igual que el junco que se dobla sin romperse, son las cosas las que vienen a, a, a mí, sí. sin que tenga que forzar nada, hago sin hacer, sucede, Hago sin que tenga que interceder Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento oh, oh, oh, oh. No se pueden empujar las montañas No, no, no se pueden empujar las montañas que se sabe lo que requiere la naturaleza jornadas de eclipse dorado, dorado. expresarse de manera creativa para relacionarse con el mundo vibrando, vibrando en quinta dimensión vibrando en quinta dimensión algo que decir, la forma potencia el contenido. El mensaje es más lindo si lleva ritmo, más efectivo si contiene el tempo del cosmos. Al compás, al compás de la vida que deslumbra, oh sí, así. Mucha gente me ha señalado lo que no hay que hacer Pero nadie me ha mostrado qué hacer Y mucho menos cómo hacerlo ¡Lo voy a intentar! Si yo no hubiera sido aventurero, un explorador Jamás hubiera progresado, pero he sido osado, y he ganado, quiero seguir, continuar avanzando, voy a continuar, sentir variadas sensaciones, profundizar en cada situación, viajando a lugares lejanos y desconocidos para descubrir la naturaleza escondida en los rincones más insospechados del planeta. Conocer gente diversa, opuesta, insólita, Expresarme, comunicarme, dejar constancia de mi paso por la tierra. Me gusta partir de la nada y concebir, me encanta curiosear, resolver, opinar, aprender de la experiencia compartir la evidencia, ofrecer la sutileza de la vivencia, regalar mi esencia, si sí se puede, regalar mi esencia, si sí se puede, regalar mi esencia, si sí se puede. A un punto en que se sabe lo que requiere la naturaleza, jornadas de eclipse dorado expresarse de manera creativa para relacionarse con el mundo vibrando en quinta dimensión, vibrando en quinta dimensión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 se me olvidaba mencionar la enseñanza filtro a las personas con las que me relaciono a lo largo del día no todos los hombres y las mujeres vibran son pocas las personas que sonríen con el alma enamorada pocas las que olvidan el reproche concentradas en la potencia del amor puro de ese amor más grande que el dinero ese amor más grande que el dinero, el dinero, el dinero El dinero no lo es todo Baja vibración de la tercera dimensión Ahoga nuestra raza Asfixia la sociedad mejorada Eliminando la posibilidad